Me perdí con miedo, fui en sus mentiras, yo caí Que seguro iba a vivir y que nunca iba a morir Ahora hay soledad, mi oculto en la oscuridad no quiero ir a mi hogar, pero ya no hay vuelta atrás no alguna vez destruido estoy, no ves no fuera el fin, pero juro sigo aquí Ahora hay soledad, ya aún sigo en oscuridad Arme en pena babará y es que ya no hay atrás ¡Eh, sí, sí. Ese es solo lo que vi Y aún en felicidad A mí se un final no soledad Lucho en la oscuridad Quisiera vivo estar Pero ya no hay vuelta atrás Siempre supliqué Y el final terrible fue De rodillas me caí Y el orgullo me subí Represor de remor, que Es mejor en la familia donde la desesperación Es peor en la familia todo. Oh. de oh. Es mejor en la familia con. Solemos deambular cuando monstruos no quedan. Quiero volver a mi hogar y dejar de lamentar. Ahora es soledad.